Todo lo posible para arrancar la primera semana de abril, ya netamente con una operatividad 100%, vamos a manejar, como indicaba mi compañero Rubén, una tecnología europea 100%, la cual hemos traído calibrada y específicamente para el uso de una revisión técnica vehicular. Eh, lo que queremos netamente, y transmito la, a la comunidad quevedeña, no queremos vehículos nuevos, simplemente queremos vehículos seguros, que en las vías de nuestras calles brinden la seguridad necesaria tanto a la persona que lo conduce como a la persona que está en el exterior. Si sí, sáquense en esa idea del de, tabú de que la revisión tiene que vehicular, eh, nos va a exigir que nuestros vehículos sean nuevos. No, simplemente que sean seguros. ¿Se puede hacer de cualquier año? Por supuesto. De hecho, los vehículos que tienen mayor edad tienen un rango más amplio para el tema de, de calificación. No va a tener la misma exigencia un vehículo nuevo, un vehículo de 70 o del 80. Entonces, todo eso tiene que saber nuestra comunidad. En cuanto a los equipos con los que se van a trabajar, ¿qué tiempo de vida útil tendrían estos equipos? Ya, por lo general, los equipos tienen una durabilidad de 10 años, siendo un mantenimiento anual estrictamente controlado. ¿En del de, ¿Cuál es el tiempo de revisión de un vehículo? Por lo general, los vehículos livianos son de 30 a 35 minutos máximo, desde que llega al CRTV hasta que sale con su adhesivo o artículo condicionado. Para un bus de transporte público, por lo general, dura de 40 a 45 minutos exageradamente. ¿Y eh, aproximadamente 20 minutos ¿Normalmente cuántos vehículos al día se tiene programado eh, hacer la revisión? Ya, nuestra planta tiene capacidad para 150 vehículos al día Con una prioridad de que si mejoramos el tema de los aplicativos Podemos llegar hasta 300 al día este, eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia en este caso que nos explica un poco para los amigos internautas La revisión técnica con la revisión que se está realizando actualmente en el otro centro? Ya, muy fácil La revisión visual, como su nombre lo indica Simplemente una persona que se para frente al vehículo, dicen luces, llantas, vidrio y se acabó. Nuestros equipos van a revisar las cosas de emergencia, de seguridad, la seguridad activa. Freno, suspensión, dirección, emisiones contaminantes del vehículo. Y lo más importante, el tema de, de, de la seguridad en la vía. ¿sí? La diferencia es que nuestros equipos miden el rango o fuerza de frenado, miden la estabilidad, con valores programados de la suspensión y, por supuesto, nuestras máquinas tienen la capacidad para discernir entre un gas contaminante y un gas que sale al ojo, que no se puede, obviamente, validarlo. ¿eh? ¿Qué valor tendrá la revisión? Ya, la tabla está presentada en la NT, son valores ya eh, prescritos, por decirlo así, entonces ahí se puede revisar sin ningún problema el tema de la revisión como tal. Ya, por el momento vamos a partir con turnos presenciales, pero la idea es que a partir de, de los primeros meses podamos ya implementar nuestro sistema online, como en las grandes ciudades, que tendrán la, una variación. Ustedes podrán adjuntar la documentación necesaria, es decir, la matrícula para una revisión normal desde su casa. Hacen los pagos en línea, vienen con el turno de servicio desde su casa, ustedes eligen el día y la hora y se acercan al crtv Aquí simplemente va a venir con su turno, puede ser digital o impreso, y aquí vamos a hacer la revisión. En caso distinto, si usted quiere hacer todos los trámites aquí, va a venir para acá, va a hacer el pago en, en el sistema, eh, se, va, se cancela en esta parte que vamos a tener recaudación, se le da el turno de servicio y hacemos la revisión técnica encabicular. Va a ser todas esas facilidades para el cliente. Darwin Parrales. Darwin Parrales, director de Revisiones Técnicas Vehiculares. Bueno, estamos en estos momentos amigos, seguidores del día, eh, se está desarrollando un recorrido en lo, lo que será pues la revisión técnica vehicular aquí en el Cantón Quevedo en la parroquia La Esperanza. Vamos a conversar en estos momentos. Vamos a conversar con estos momentos con el ingeniero Javier Vivas, él es el gerente de la empresa Kevial, que nos comente un poco, bueno, hoy día ya se está realizando un recorrido, ¿Y en qué tiempo ya estaría inaugurado ya este centro de revisión? Bueno, según el cronograma estamos previstos para el mes de abril estar ya en operación, estamos ya en fase de acabado, luego viene la, base, la, la fase de pruebas para poder así eh, continuar y ya dar, dar paso a la inauguración del centro de revisión técnica de Kevial. ¿Están todos invitados? ¿Pueden venir de otros cantones? En este caso? Sí, el sistema AXIS es nacional, se puede trabajar eh, cualquier vehículo del país, independientemente de la placa que sea, esa es la idea, ¿no? a traer con servicio a nuestros usuarios, a nuestros cantones vecinos, que no cuenten con la revisión técnica vehicular, pueden venir acá, pueden, invitamos a las autoridades de estos GATS que, que no tengan centros de revisión técnica vehicular, que hagan convenios con que vial para que puedan ser atendidos también caso, bueno, es el centro es de qué vial o habrá una empresa privada que va a dar los servicios? Bueno, es nuestra alianza estratégica, nosotros cedemos la competencia en el marco de una alianza estratégica la empresa privada invierte, ellos operan y nosotros participamos en la rentabilidad este es un modelo que se genera en todo el país, lo ha hecho la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito, Santo Domingo, es una alianza público-privada, el cual ya está entrando en su fase ya de culminación de lo que es la obra para entrar ya a operación ¿La empresa ya la tiene ¿La empresa que va a realizar? Eh, no, no, no entiendo. ¿Quién es Ah, bueno, es el consorcio Alfred, que fue quien que adjudicó la, la construcción y la operación de este proceso, es un grupo nacional. Eh, esto es algo distinto a lo que ha pasado en otros municipios del país, que entran grupos extranjeros. Acá está entrando un grupo importante nacional del país con esta inversión y eso no, nos llena de orgullo, ¿no? que la gente de nuestro país pueda invertir en su país. Sí, tenemos 15 años de concesión con una cláusula de 5 años más, pero ellos tienen que hacer una reinversión mínima del 10% del valor invertido y tiene que ser aprobado por el directorio. Si esto sucede, serían 20 años, mientras tanto son 15 años de concesión. Bueno, primero contar con una infraestructura de primer nivel, estoy seguro que va a ser uno de los centros más modernos del país, eh, de acuerdo a la tecnología que estamos implementando, la arquitectura, la infraestructura que estamos haciendo, aparte va a ser un complejo integral, vamos a tener las oficinas de vial dentro de la negociación se planteó el edificio de Quevial con sus oficinas propias y un centro comercial para que exista todo a la mano. ¿no? Si un usuario viene acá a la parroquia de la Esperanza, tiene que hacer un pago en el banco, va a haber el centro comercial dentro del mismo complejo, va a poder certificar documentos, va a poder sacar copias dentro del mismo complejo. Entonces es un proyecto muy distinto a los que se han dado en el país, por eso eh, estimo que este va a ser el centro de revisión técnica más moderno de la región. ¿Qué valor tiene la obra? Eh, bueno, la inversión total está cerca de 2 millones de dólares. Hablamos de un proceso de 1.800.000, no recuerdo eh, lo, los números adicionales, pero eh, hemos solicitado y, y han aparecido en el camino ciertos, ciertas inversiones más que se han tenido que hacer, como por ejemplo el relleno del terreno, que tengo entendido que superó los 140.000 dólares, ya que estamos en una cuota un poco baja. Entonces, y han tenido ciertos imprevistas, ¿no? Al final del día se va a saber el valor total de la de la inversión que tiene este centro de revisión técnica vehicular. Ingeniero, hace unos minutos se nos indicaba que la obra está programado más o menos en el mes de abril, que entre ya en funcionamiento. ¿Cuántos meses ha sido el tema de la construcción, el tiempo de construcción? Bueno, esto inició el año pasado, si no me equivoco, en el mes de, de marzo, creo que estuvimos dando la, la, la colocación de la primera piedra y eh, está, estamos dentro de, de los cronogramas, ¿no? hemos tenido paralizaciones por el tema de la pandemia, hemos tenido paralizaciones por la etapa invernal, pero sin embargo eh, el, las paralizaciones han sido realmente muy leves porque siempre ha habido eh, personal trabajando y laborando, incluso los fines de semana y feriados tú puedes encontrar personal laborando aquí en la construcción, entonces yo creo que eh, estamos previsto, estábamos previstos para inaugurar en febrero, se dio una extensión, una prórroga para el mes de abril, como ustedes ven, ya estamos en etapa acabada para poder ya eh, cumplir con este sueño ¿no? ofrecido por el señor alcalde eh, hace varios años atrás, que el centro de revisión técnica vehicular sería en la parroquia de La Esperanza. ¿Qué valor tendrán el, el servicio en este caso de revisión técnica? Los servicios tendrán los mismos valores a, a nivel nacional, ¿no? la tabla, el, el tarifo, el tarifario de la de la ANT es uno solo para todo el país, ¿no? Por ejemplo, un, un bus pagará 32 dólares, si no me equivoco, a Puerto Urbano. No recuerdo los otros valores exactos, pero se mantiene el tarifario de la ANT a nivel nacional, que es el único que se puede cobrar, ni más ni menos. Gracias, estimado gerente de la empresa Kevial, quien ha sido la encargada de gestionar, en este caso, la creación de... ...la revisión técnica vehicular... ...que entraría ya en funcionamiento... ...aquí en el Cantón Quevedo... ...en la parroquia La Esperanza... ...desde el mes de abril... ...en estos momentos... Eh, ...bueno, se va a realizar un recorrido... ...esta es la maqueta... ...de lo que será... ...el Centro de Revisión Técnica Vehicular... ...es una obra público-privada... ...con... ...junto con... Eh, ...la concesión a Alfred... Alfred, Alfred, así es, Construcciones Alfred, y bueno, ahí vemos que están haciendo la exposición. Una vez que se visualiza, eh, si tiene multa, si tiene todo el día, automáticamente se le asigna un turno, que es el turno de servicio. Si el cliente no tiene cancelado o no tiene agendado ningún turno, lo va a hacer aquí internamente porque el sistema es sincronizado. La idea es que eh, el usuario, como tal, no tenga que hacer mayores peripeces para hacer su revisión técnica anual. Una vez que el usuario tiene su turno, lleva su vehículo a esta parte que vamos a ver en la parte de afuera. Eh, va a ser atendido por uno de nuestros técnicos Le va a hacer una recepción, tipo concesionaria Evalúa por fuera el vehículo Y le entrega un turno de servicio Una vez que el, el usuario tiene su turno de servicio Ingresa a este que usted es en la sala de espera Perdón. Frente eh, A esos esa, vidrios va a, dar, va a haber Dos televisores, el cual se va a visualizar Todo el sistema integrado por cámara Y obviamente, pues no se va a ver muy trazable El tema de la revisión técnica vehicular a través de, de los paneles de vidrio Una vez que el vehículo sale a la revisión Va a salir un turno en la pantalla del cual se le dio inicialmente. Y el usuario viene a esta parte eh, a recibir su, su, su notificación, sea condicionado o aprobado. El usuario recibe su documentación y sale del CRTV a que un técnico le explique el tema, eh, si su vehículo fue aprobado o condicionado. El técnico le coloca la adhesiva, le entrega la llave o le explica por qué condicionó su vehículo y así termina la revisión técnica vehicular como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vehículos livianos, 30 minutos. Vehículos pesados, entre 40 y 45 minutos. O sea, los valores se, se puedan cancelar en línea. Por supuesto, pero al principio vamos a tener que cancelarlos aquí mismo por el tema de nuestro sistema y APP. Uh -huh. sí, Acompáñenme, por favor, a este lado. Bien, amigos, seguidores del día, estamos conectados, estamos en el centro de revisión técnica vehicular. Ay. No va a haber el caso de que va, la gente va a pensar, no, ¿y el carro qué le van a hacer? No lo estoy viendo. No, aquí estamos frente a frente a lo que es nuestros vehículos para seguridad de todo. ¿Sí? Muy bien, por favor. Así es, estimados seguidores de Aldía.com. bueno, reiterando ya aquellos que se están conectando a esta hora, nos encontramos en la parroquia La Esperanza del Cantón Quevedo, estamos realizando un recorrido en el mes de abril, ya se prevé la apertura del Centro de Revisión Técnica Vehicular, el tercero sería en la provincia de Los Ríos, sería el Cantón Quevedo, ya Babaoyo inauguró su centro de revisión técnica vehicular, ya lo hizo Valencia hace un mes y este sería el tercer cantón que contaría con un centro de revisión técnica vehicular. Bien, el calfón eh, va a quedar completamente llano, como ustedes pueden apreciar. Los equipos van a ir empotrados de tal forma que el sistema eléctrico no sea peligroso ni tanto para los vehículos ni para los técnicos que van a, a manipular. Vemos el tema de las ¿Para qué? Para optimizar netamente lo que es eh, el trabajo de nuestros técnicos. mayor velocidad, los vehículos que podemos realizar en la línea que ustedes tienen a su espalda son vehículos eh, livianos y pesados, una línea mixta, la cual tiene capacidad para 140 vehículos al día. La máquina, en esta línea que tenemos acá, son para vehículos livianos, como ustedes ven las fosas interconectadas, tiene capacidad de igual manera, de 100 a 120 vehículos al día. Y la última, que está en la parte de allá, tiene capacidad para 200 motocicletas, cuadrones o tricimotos al día. ¿Sí? Lo que queremos hacer es que la ciudad de Quevedo tenga una planta completamente sincrónica, transparente, que el proceso se vea al 100% y que, por supuesto, genere una experiencia de confiabilidad y seguridad al momento que vengo para acá. Que la experiencia sea buena porque siempre la gente odia venir a la matriculación técnica porque piensan que le vamos a sacar un carro nuevo. Y no es así. Lo que queremos simplemente es que nuestros vehículos, reitero, sean seguros. son las secciones como tal. ¿sí? Tenemos sección 1, que básicamente es el análisis de gases visuales, el tema de, de ruidos, cosas así. Tenemos lo que es, en la parte de acá, por favor, alineación, tenemos ya lo que es suspensión y frenos, esa es la otra fase. Y la última es la que culmina con la revisión visual por debajo de los vehículos, que siempre es bastante comprometedora. Eh, brazos de dirección, terminales, eh, fugas de aceite, cosas así, que es lo que obviamente eh, son propicias a accidentes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, fue la explicación técnica de la persona encargada en el tema de, de la revisión técnica vehicular. La instalación pues ya se va a aperturar en el mes de abril, así que amigos, seguidores de Al Día, como dicen por allí, ya... Eh, bueno, sabemos que hay algunos cambios también, que se vienen eh, algunos agentes civiles aquí en el Cantón Quevedo y también vemos por acá eh, ya la, la próxima inauguración del Centro de Revisión Te Técnica Vehicular. Así que al estar muy pendientes, amigos seguidores del día, ya Quevedo sería el tercer cantón que inaugure, que tenga su Centro de Revisión Técnica Vehicular, donde se va a realizar una revisión mucho más técnica de los vehículos. Y bueno, esto es un pedido que ha hecho la la agencia nacional de tránsito a nivel nacional a todos los cantones del Ecuador de que cada cantón pues tenga que tener ya su revisión técnica vehicular y de alguna manera eh, evitar no evitar que vehículos eh, circulen en las calles y de manera menos menos este, de alguna forma menos peligrosa no de alguna manera mucho más eh, correcta, más eh, vista ¿no? técnicamente, eh, en temas de vehículos, en temas de frenos, en temas de llantas y todo eso, ¿no? Es importante eso, por tal motivo pues se ha exigido ¿no? a la Agencia Nacional de Tránsito que cada cantón pues cuente con su instalación, ¿no? Con su revisión técnica vehicular. Así amigos, esta es la información que tenemos a esta hora. Así que son las explicaciones. Ya eh, pueden revisar en la ANT cuál sería en este caso la tasa de de cuál será el cobro, ¿no? depende del, del vehículo, ¿no? busetas, vehículos livianos, motocicletas, ustedes pueden revisar en la Agencia Nacional de Tránsito, de todas maneras vamos a estar informando en nuestra plataforma web www.aldia.com.es y bueno, se vienen algunas cosas en temas de tránsito en el Cantón Quevedo, como les había manifestado, ya próximamente en algunos meses se conoce que estarían llegando también los nuevos agentes civiles de tránsito, que serán los encargados de eh, controlar el tránsito en Quevedo, y asimismo ya en abril se estaría aperturando pues, este centro de revisión técnica vehicular. Es la información, amigos seguidores del día, gracias, eh, invitamos a compartirla y nos vemos en una próxima ocasión.